Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio suyo, nuestro, nuestro espacio para recargarnos, para disfrutar, para estar bien la semana. Es nuestro espacio de meditación para el alma, me gusta ponerlo así, es experimentar toda la bondad y todo lo que necesitamos para recargarnos para el resto de la semana. Así que muy bienvenidas, muy bienvenidos este ratito de compartir desde el internet, pero compartir igual en este espacio tranquilo y bonito. Y ahora voy a permitirle a mi mirada reposar en esta imagen frente a mí. Volver a sentirme salvo tranquila, tranquilo, inhalando profundo y exhalando, tranquilidad. Poco a poco voy sintiendo el cuerpo relajándose. cada músculo, cada órgano, experimentando de nuevo paz, tranquilidad, bienestar, calma, concentrándome de aquí ansios. donde estoy, aquí donde encuentro a todas aquellas almas con quienes comparto, a Zaira, a Ana, a Margarita, y a a Angélica y a todas ellas y ellos con quienes vibramos en la misma sintonía. Así me siento acompañada y me siento que estoy donde tengo que estar. Dejo que poco a poco todas las cosas que sentí Toda esa, diferente, caótica, lluvia de emociones que viví hoy, se vayan limpiando aquí, en mi espacio tranquilo. Hoy, vuelvo. A la tranquilidad en este lugar, donde yo poco a poco vuelvo a ser libre, a estar tranquila, dijo que. Es torrente de emociones fluye hacia afuera Y me libero Y en mi lugar tranquilo Mi espacio seguro en la semana Vuelvo a sentir paz Mi cuerpo agradece esta relajación y toda la tensión que se había acumulado, se espelta, se libera, se tranquiliza. Poco a poco, voy concentrándome en disfrutar dar de esta paz y visualizo a mi ser, en ese agradable espacio frente a mí, ese paraíso de paz, un paisaje tan tranquilo, Y ahí sentir al Ser Supremo, como un sol radiante de paz. Oh, lo que veo, lo que siento y lo que pienso es paz. tranquila, agradable, en bienestar. Todas las tensiones se diluyen, se sueltan, se van. Y voy quedando cada vez más profundamente libre, feliz. Como si la paz de este hermoso paisaje frente a mí tomara vida en mi corazón y yo, esta alma que soy, esta energía sutil, Radiante. eterna, única. regresara a ese lugar, a ese espacio espiritual, donde el alma suprema y yo tenemos una conexión cercana, fácil, natural. y sentir su presencia como un abrazo que me recibe y cubre todo mi ser. Corazón conectado con ese amor tan puro del alma suprema. Aquí en este rincón espiritual donde yo puedo volver a sentirme a salvo. Regreso a un estado profundo de calma donde observo toda mi historia aceptando mi propio proceso de aprendizaje en esta paz tranquila armoniosa en esta protección de amor del Ser Supremo, que lo que soy es algo especial, soy capaz de perdonarme por esas decisiones que no salieron bien. Soy capaz de soltar del corazón esa culpa que me ha tenido atada a un sufrimiento profundo por tanto tiempo. Aquí, en mi espacio seguro, con el dulce amor de mi Profesor Eterno. Soy capaz de dejar de llorar en mi mente, porque mi Profesor Supremo me enseña, más allá de los errores, el enorme potencial que reside en mí, me enseña a escucharme y a escuchar la vida. Me enseña a aceptar lo que sea que hice en el pasado y tomar el aprendizaje detrás de todo lo que sucede. Yo, el alma, cada decisión, cada acción en esta vida, he sido yo quien la ha creado. Así que acepto esas decisiones en paz. Y acepto que puedo cambiar ahora, en este presente. Te perdono escucho, me doy este espacio con mi profesor supremo para entrenar al alma, a despertar lo mejor de mí, a escuchar al alma y saber expresar forma dulce y amorosa, esas cualidades que viven en mí, soy capaz de dejar de reaccionar ante los mismos estímulos, soy capaz de estar en mi paz cuando más lo necesito. y profesor supremo asiente infinitamente tolerante me repite me explica y me ayuda a experimentar una y otra vez que al fin el alma lo ve levantarse por sus propios medios. Al fin yo logre escuchar mi intuición. Esa sabiduría interna. Esa claridad en mi mente. Esa sabiduría natural que vive en el alma yo cuando logro sincronizar mi corazón mis pensamientos y lo que siento en esta vibración de amor divino el amor único entre todas las posibles fuentes de amor. El único amor inquebrantable, infinito, que no me gusta, que me acepta, me protege y me ayuda a sanar. El amor de la fuente suprema de Dios. Es la única fuerza capaz de transformar la oscuridad, de sanar el sufrimiento y de borrar las huellas del pasado en el alma que soy. Y que me abro sin temor a este amor. Desde mi corazón abrazo, acepto y disfruto de recibir directamente el más dulce amor que existe. Yo, el alma, tengo derecho a ser amada. Ese amor puro, espiritual, que solo el Ser Supremo tiene para mí y para todas las almas del mundo Abrazo ese amor y me entrego a la llama de amor, igual que una polilla se entrega a la luz. Aquí me siento como hace tanto tiempo quería sentirme. es donde pertenezco. Aquí es donde la vida y todo vuelve a tomar sentido. Este amor como ningún otro me ayuda a amar a los demás de forma tan diferente. Aliviana mi corazón y suelta el rencor del pasado. Suelta las decepciones y el vacío que quedó después de tanto tropezar. Este amor me abraza. Me da fuerza. Me transforma. Me transforma. Tan profundamente, el alma se siente libre, luz, brillando eternamente. Lo que soy yo, nunca deja de existir. Y en este preciso segundo puedo disfrutar de nuevo, simplemente por existir. Existir junto a esta alma tan dulce y especial que es el alma suprema, Dios, mi profesor, mi maestro. Lo siento cómo me mira tan paciente. cómo me inspira y me orienta de forma incógnita como una estrella que brilla en la noche ayudando a los viajeros en su camino. Esa es la luz del amor, de la esperanza, ese brillo de pureza eterna, brillando para mí en mi corazón, mi dulce, querido, amado, ser supremo, aquí conmigo acompañándome eternamente aquí donde soy capaz de darme cuenta de qué es lo que debo cambiar y cómo lo debo cambiar. Ya no me da miedo ver mis defectos porque sé y puedo transformarnos. Este amor puro, absolutamente puro, me ayuda a darme cuenta que en realidad el alma en su estado original es completa, es perfecta. Solo tengo que volver a recordarlo, sentirlo, vivirlo. Es lo que soy, lo que he sido y lo que seré. El soltar el sufrimiento, liberarme de las cargas de angustias. El dejar de la ira, la tristeza, vuelve fácil y natural aquí, en esta conexión amorosa eterna, aquí, donde vuelvo a ser lo que siempre he sido. Y que había olvidado. Aquí ya no tengo que pelear conmigo misma. Aquí me acepto. Me amo. Y me perdono. Me perdono profundamente. Porque sé. Que no podía hacer otra cosa en ese instante, pero hoy me prometo a mí misma transformar estas reacciones tan perjudiciales con amor. Hoy me prometo dar mi mejor esfuerzo en la vida. Volver a traer a mi vida. La luz de amor. La armonía. La alegría. La paciencia. La misericordia. Todas mis cualidades. Que vuelvan a estar en mi rostro, en mis palabras, en cada una de mis acciones. Que el estar viva sea un disfrute, sea la mejor vida que jamás podría haber vivido. Y las pequeñas obstáculos en el camino sean solo escalones para subir aún más alto. Mi promesa conmigo misma. Y con mi maestro, mi profesor supremo. Seré capaz de cumplirla. Aquí, ahora. En esta conexión de amor. desde lo profundo de mi corazón. Que soy capaz de cumplir con mi promesa. Y que todo al final va a estar bien. En esta cerca. Es amorosa en mi corazón. Poco a poco voy a regresar a sentirme en mi cuerpo. Tan tranquila, tan pacífica. Moviendo suavemente mis manos y mis pies, vuelvo al aquí y a la hora. Si tenía cerrado los ojos lo saben Om ¿Ves? y para cerrar esta bonita experiencia de meditación vamos a ver qué nos sale de este librito para hoy entonces Ay, Se llama obstáculos internos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 mediante la conciencia de que Dios nos pertenece y la fe en ello. Una naturaleza negativa podría destruir incluso esa fe. Reconocer la raíz del problema ayuda a transformarlo. No habría que tolerar pensamientos limitados. Debería hacerse una limpieza interior total. Para esto, hay que ser muy sinceros sobre los obstáculos que se están afrontando porque es muy fácil engañarse. El pensamiento limitado se transformará cuando le dediques tiempo a la conciencia de tu verdadera naturaleza de paz y además cuando eres de ayuda para los demás. Aquí, ¿Sí? Bueno, Espero que hayan tenido una bonita experiencia, que se hayan recargado y que lo sigan haciendo todos los días para que cada vez estemos más tranquilos y ayudemos a cargar esta atmósfera de, de amor y tranquilidad.